Después de cuatro años y medio del feminicidio de Nazaria Iraíz Simón Aguilar, este miércoles 30 de marzo, un juez dictó sentencia por 60 años en contra de dos de los responsables del crimen. El abogado Rubén El Fernández explicó que el juez determinó condenar a los responsables del asesinato de Nazaria Iraíz con la sentencia máxima que establece el Código Penal del Estado de Puebla por el delito de feminicidio. Detalló que será el próximo miércoles 6 de abril cuando se realice la audiencia de lectura y explicación de sentencia sentencia. Sin embargo, a partir de esta fecha, los imputados podrán meter un último recurso de amparo para reducir los años de condena. Por otra parte, precisó que todavía falta una sentencia pendiente de un tercer presunto feminicida, del cual en breve comenzará el proceso de enjuiciamiento en su contra. Sin embargo, aseguró que espera que estas dos primeras sentencias sean un precedente en el estado de Puebla. Por otra parte, Ana Nazaria Aguilar, madre de Nazaria Iraíz, afirmó que ella y su familia se sienten tranquilos con la resolución en por el juez. Sin embargo, afirmó que a pesar de la sentencia contra los feminicidas de su hija, ella se queda triste porque nunca la van a volver a ver de nuevo.